Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí de nuevo en Tomando Mate... Retomando, Retomando ya más fuerte, Sonia, con más ganas. ¿O será que no te gusta tomar mate? No, sí, sí me gusta tomar mate Ah, bueno, aunque, no, aunque yo estoy dudando también de tomar mate porque hace bastante calor aquí Y bueno, no tomo tereré, yo tomo mate tipo argentino caliente Pero para esto clima está un poquito difícil Así que si me ven sudar, de seguro es por el mate caliente Pero también puede llegar a ser por el tema que vamos a abordar ¿Qué sí. tema este, eh? ¿Qué tema? ¿Y cuál es el tema? Eh, el juicio final. Sí, los, el tiempo del juicio final, los tiempos del juicio final. Y aquí estamos en este momento, en esta etapa, en esta era y creemos que simplemente estamos viviendo un mundo como la humanidad siempre ha vivido, diferentes mundos, diferentes eras, diferentes tiempos, diferentes momentos. Pero déjenme decirles, amigos, que este es un tiempo especial. Este es el tiempo del apocalipsis. ¿sí? Y quiero a todos ustedes recomendarles, recordarles también, que hemos hecho por ahí un programa que se llama Apocalipsis, el velo se cae. ¿sí? En esa plática, a la cual los invito a que la vuelvan a ver, o que la vean por primera vez, esta es una... Eh, una segunda parte, podríamos decirlo. Es más, vamos a detallar más en profundidad esto del Apocalipsis. ¿Sí? sí. ¿Tenías sí. algunas preguntas respecto a este tema? Sí, tengo varias preguntas. Bueno. bueno ahí voy con la A mujer. ver. Eh, la primera es, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra Apocalipsis? Bueno, el verdadero significado, y es una buena pregunta para comenzar, no es el juicio final porque todos creemos que es eso, es el juicio final, sino el significado eh, nos denota, nos marca y nos señala que hay una revelación. Y qué extraordinario este hecho de que el Apocalipsis, que significa revelación, sea de los eh, Evangelios el menos comprendido, el menos entendido, inclusive el menos mencionado, la Iglesia, eh, inclusive, Cualquiera de las cristianas tiene muy poco reservado en su liturgia para este, este tema. Creo que la Iglesia Católica jamás lo habla en ninguna de sus misas el tema del Apocalipsis. Es más, si vamos y nos acercamos a preguntarle a un sacerdote, a algún obispo o a algún cardenal de qué es lo que quiso decir Juan en el Apocalipsis, lo más seguro es que se le crucen los ojos y diga, Dios sabrá qué quiso decir porque no entendemos nada. En la charla anterior, eh, eh, los, el Evangelio, perdón, el Apocalipsis, el velo se cae, ahí nosotros hablamos de estos tiempos eh, en lo que respecta al exterior, en lo que respecta al mundo en el que vivimos. Ahora vamos a abordar un poquito ese tema, ¿sí? Pero vamos a ir más profundo porque vamos a ahondar en el Evangelio de, de Juan, en alguna de esas llaves, ¿sí? ¿Sí? Yo creo que les va a resultar muy interesante cuando empiecen a, a asociar esa alegoría a la cual Juan se refería con respecto a la verdadera, al verdadero mensaje, a la verdadera revelación que este discípulo tan avanzado y tan cercano a Jesús nos quiso dar. ¿Sí? Entonces, bueno. ¿Alguna otra pregunta, Sonia? No, pues más que nada, la siguiente pregunta tiene que ver con el Evangelio uh -huh. de San Juan, o sea, pero en un aspecto bueno. más alquímico también. Ahí está, Con perfecto. el simbolismo y todo. Perfecto. Yo quiero decirle a todos ustedes que los temas que vamos abordando se van presentando de acuerdo a lo, a lo que los muchachos, la gente que está aquí en nuestro grupo nos va marcando, nos va señalando, de repente alguna pregunta también de personas que nos hacen por YouTube. Y así, semana tras semana, vamos abordando los temas de forma espontánea, de forma fluida, de forma, digamos, que dirigida, desde la inspiración que surge de lo más elevado. Y hoy este tema nos está llevando, por supuesto, a la alquimia, porque es exactamente a lo que... ¡Ah, <ríe> A la alquimia. Un tema que hace... Retumbar que hace caer todos los estantes, porque estamos nosotros hablando de que el ser humano si comienza un trabajo de avance, un trabajo de progreso, de evolución, de transformación, deja de, deja de ser el antiguo ser humano para convertirse en algo nuevo, deja de ser el hijo del hombre para convertirse en el hijo de Dios. Pero claro, primero tiene que caer, tiene que morir, tiene que quedar completamente deshecho el Hijo del Hombre o el Ego o los egos. ¿Sí? Así como cayeron las cosas ahí los cuadros del estante, así también. Todo lo que nosotros creemos que somos, tiene que caer, tiene que morir. Y entonces vemos que en el Evangelio de San Juan, Sonia, en base a la pregunta que hiciste y en base al mate que te compartí también... Eh, se hace mucho referencia a las siete iglesias, los siete sellos, las siete copas, las siete trompetas. ¿sí? ¿No les parece a ustedes algo llamativo este hecho de que permanentemente se haga referencia al número siete? En la plática anterior, la cual tratamos los cuerpos energéticos del hombre, más o menos hablábamos del número siete como un número muy especial un número en el cual los judíos tenían como significado de la realización y que ellos en ese candelabro o menorá, que tiene siete velas nos hacen a nosotros recordar que la realización y el encontrar el cielo y el encontrar el paraíso y ver cara a cara a Dios está involucrado esta parte, el hecho de que los siete cuerpos y el número 7 se haga en nosotros. Y entonces cuando hablamos, fíjense ustedes, de las siete iglesias, estamos haciendo referencia a los siete chakras, a los siete centros de energía. Y yo más o menos voy a hacer un repaso por cada una de ellas para que vayamos nosotros eh, identificando, vayamos nosotros entendiendo, comprendiendo. Claro, muchos quedarán espantados, pero ¿cómo puede ser posible de que este señor, este calvito, este gordito, nos venga a decir que, que Juan hablaba de los siete chakras? Pero es que es sabiduría y es conocimiento que siempre en las escuelas de misterio se ha conservado, se ha transmitido. Porque es lo que nosotros somos y es lo primero que vemos cuando despertamos la visión sutil los maestros que han despertado ese ojo espiritual pueden llegar a ver los siete centros los siete chakras, ven como siete velas y esas siete velas que en alguien que no está despierto están media apagadas están como con una llama media deshecha media maltrecha de repente vemos que en la persona que se está realizando va iluminando todo su ser va iluminando todo el de su creación, toda su vida y entonces tenemos la primera iglesia a la cual hace referencia Juan el discípulo de Jesús y es la de Éfeso y cuando hablamos de Éfeso hablamos del Muladara Chakra el primer centro y claro, cuando hablamos del Muladara Chakra estamos hablando y Juan hace referencia de manera alegórica solamente para aquellos que tienen oídos para escuchar y ojos para ver, nos dice que debemos de hacer a un lado la codicia, debemos de hacer a un lado la avaricia. Por, él, por eso él hace referencia en esa carta que le escribe a la primera iglesia de Éfeso, de que hay que volver a trabajar duro, de que hay que valorar las cosas, de que hay que ganarnos, eh, las cosas materiales a través del mérito, a través del sacrificio, a través del Dharma, a través de, de, de que nos llegan y nos alcanzan esas cosas de manera de que somos dignos de poder disfrutarlas. Hoy en día las personas más exitosas, las personas más ricas en términos materiales, son las personas que en primer lugar tienen un enorme desequilibrio en el primer chakra, y lo tienen principalmente porque ganan su dinero y ganan sus riquezas con una enorme avaricia, con una enorme codicia, especulando ganando millones y millones sin hacer el más mínimo esfuerzo solo en un clic, solo a través de intereses intereses total y absolutamente usureros que perjudican, que destruyen que dejan en la pobreza a la mayoría de las personas y ellos llenan su dinero ¿Sí? entonces de esa manera nosotros no vamos a poder activar ese primer centro la riqueza que, que llega a nosotros material y que siempre es bienvenida tiene que ser ganada de manera honesta a través de, del trabajo, a través del esfuerzo, a través de, de, de todo lo positivo que significa ser una persona de bien ¿Sí? Bueno, y pasamos a la segunda iglesia a la cual Juan hace referencia Y esa segunda iglesia es la iglesia de Esmirna ¿Sí? Esotéricamente, alquímicamente estamos haciendo referencia Sonia, amigos, televidentes que están allí atrás A Suadistana, el centro de Suadistana Es el segundo chakra Ese segundo chakra debe de ser limpiado y debe de ser saneado esencialmente dejando de lado ese desequilibrio que nosotros tenemos a nivel sexual la lujuria, nos dice eh, en este caso Juan de forma velada es la que tenemos que hacer a un lado, es la que tenemos que limpiarnos, es la que tenemos que sanearnos y claro, él hace referencia de ser fiel hasta la muerte ¿Sí? Y cuando se habla de fidelidad, y cuando se habla de lealtad, y cuando se habla de verdad, se habla justamente de que cuando tenemos relaciones sexuales, el cual el segundo centro, el segundo chakra, es el que tiene esa fuerza y esa vitalidad, tiene que ser hecho de una forma positiva, de una forma pura, de una forma en donde el amor se haga presente, no el deseo solo y únicamente de la carne. Porque entonces ese centro va a estar enfermo, va a estar desequilibrado, jamás se va a encender, jamás se va, jamás se va a iluminar y jamás va a darnos, a brindarnos ese poder, todo eso tan mágico y tan bello. Y entonces Juan hace referencia a la tercera iglesia y esa tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo, ¿sí?, y cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo Estamos hablando de el tercer chakra Que se llama Manipura chakra Así le llaman los hindúes ¿no? Entonces místicamente, esotéricamente Tenemos que dejar de lado todo Toda esa emoción que nos conduce a la ira Que nos conduce al descontrol ¿sí? Y Juan hace referencia En una parte que dice Vive donde vives donde vive Satanás haciendo referencia a Pérgamo y no renegaste o sea, te controlaste ¿por qué dice Juan que vives donde vive Satanás, Pérgamo? porque el tercer chakra ¿qué elemento es? Fuego. el fuego exacto, Sonia es el fuego y al fuego nosotros sabemos que al infierno lo identificamos como un lugar lleno de fuego y ahí, entonces es donde vive Satanás, según lo que dice Juan. Sin embargo, te mantuviste controlado, no renegaste, no te saliste de control. Y es eso lo que tenemos que trabajar todos nosotros, el famoso autocontrol. El no permitir que las emociones nos saquen de nuestro centro, nos saquen de ese sitio y de ese lugar tan sagrado que nos permite siempre estar en contacto con las más altas esferas. Bueno, y luego sigue Juan y le escribe una carta a la cuarta iglesia. ¿Y cuál es la, la cuarta iglesia según el Apocalipsis? Tiatira. ¿Sí? Y esa cuarta iglesia, místicamente, esotéricamente hablando, estamos refiriéndonos al cuarto chakra. ¿Cómo se, ¿Se llama ese cuarto chakra? Anahata. ¿Sí? Anahata Chakra. Y entonces, ¿qué es lo que hay que trabajar en ese cuarto chakra, que es el elemento del aire? A ver, Sonia, ¿el elemento de aire qué rige en nosotros? La mente. La mente, exacto. Y principalmente, la mente inferior. Y esa mente inferior, cuando está contaminada, ¿de qué se llena? De, bueno, un montón de cosas, pero principalmente de orgullo, de soberbia de autosuficiencia, de superioridad y entonces debemos y tenemos que limpiar nosotros esa mente inferior debemos dejar de lado, como dijimos, el orgullo, la soberbia de todos eso, esos egos y esas cosas cochinas y Juan hace referencia a estas cosas de forma velada diciéndonos enseñanzas que no son la de Dios de lo elevado ¿sí? Eh, que no son las de Dios, sino las del corazón es la que hay que seguir. No lo digo de forma textual, pero le escribe esta carta a, a Tiatira, ¿sí? haciendo referencia a que esas enseñanzas que no son de Dios están en nosotros y que las que debemos de seguir tienen que ser las del corazón. ¿Sí? Así a grandes rasgos, eso es lo que nos hace referencia a Juan Claro, las enseñanzas que no son de Dios, las enseñanzas que no surgen de la voz del corazón Son enseñanzas entonces de las que son inspiradas principalmente por el ego, por el orgullo, por la soberbia Por todas esas cosas negativas ¿sí? Y bueno, pasamos al, a la quinta iglesia Y esa quinta iglesia según el apocalipsis este evangelio famoso de Juan, es la iglesia de Sardis. ¿Y a qué chakra y a qué centro hacemos nosotros referencia? Místicamente, alquímicamente, esotéricamente, a Villuda, ¿sí? El de la garganta. Y claro, hay que dejar de lado la envidia. Dejar de lado la envidia hace referencia, Juan de forma vedada, cuando dice, nada debemos de envidiar de este mundo porque nos creemos vivos, pero estamos muertos ¿Sí? no son las palabras textuales, pero ese es el mensaje de cada una de las cartas que eh, escribe Juan entonces, cuando él nos dice que nosotros estamos muertos nos está diciendo de que nada debemos de buscar, nosotros Aquí, en este mundo, pues todo es ilusión, pues todo no es real, no es verdadero, es una mentira, está muerto, no nos conduce a nada. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? Nosotros que queremos vivir, entonces, ¿cómo desear, cómo envidiar, cómo buscar lo que posee y lo que tiene otro? O aquello que la publicidad nos muestra o aquello que nos dice que vamos a encontrar la felicidad y la realización teniendo un cuerpo bello, comprando tal marca teniendo tal peinado, viajando a tal lugares no digo que eso esté mal sino es que ahí nosotros no vamos a encontrar la felicidad esas no son la enseñanza de Dios Dios a nosotros no nos dijo, ¿saben qué? viajen este mundo lo hice para ustedes para que viajen disfruten al máximo de las mejores marcas Peínense a la moda, vístanse con las mejores telas, los mejores calzados. ¿Esa, esa es la enseñanza de Jesús o de Dios o, el, y, o es la enseñanza de Satanás. No, pues es Satanás. ¡Claro! Recuerden que cuando hablamos de Satanás estamos hablando del adversario de, de lo divino. Y el adversario de lo divino es justamente aquello que nosotros le damos prioridad antes que a lo espiritual, o sea, la materia. ¿Mm? Muy bien, y pasamos a la sexta iglesia de la cual Juan hace referencia, y esta sexta iglesia la llamó la de Filadelfia. Son siete iglesias que había, las siete primeras iglesias que había en Asia en aquellos tiempos, ¿no? Y la iglesia de Filadelfia hace referencia a la Chakra. Y cuando hay que trabajar, hay que despertar, hay que iluminar. Hola Gaby, ¿qué tal? Hola chica, ¿qué tal a <risa> mí? Cuando hacemos referencia a despertar ese centro, estamos haciendo referencia a que, a que hay que eliminar la pereza, que hay que eliminar la ceguera, que hay que eliminar ese estado de sueño que todos nosotros tenemos. Ese estado de sueño, ese estado de pereza no permite que ese centro despierte. Por eso aquí nosotros proponemos de forma permanente replantearnos preguntarnos, cuestionarnos, observar, indagar, estudiar, despertar al máximo eso hace que ese centro también comience a activarse y Juan hace referencia a, a eliminar esa impureza de la pereza cuando más o menos dice cuida y valora lo que tienes y sé constante porque la persona que no está despierta jamás se va a dar cuenta de la riqueza que hay a su alrededor riqueza que va mucho más allá de los bienes materiales entonces valorar eso que poseemos, que tenemos partiendo de la vida que se nos ha regalado que se nos ha dado y luego de todo lo bello que existe a nuestro alrededor que absolutamente es intangible y va más allá de, que de aquellos ojos que nosotros tenemos, materiales, puede ver. ¿Qué decía el Principito? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Eh? Lo, es Lo esencial es invisible a los ojos, ¡claro! Así es como vamos activando y así como es como vamos despertando ese sexto chakra o el centro del ajna o, diciéndolo en términos de Iglesia, el Filadelfia, ¿no? Así que <ríe> abran el Filadelfia, no digo el queso, no, no, el queso ah, Filadelfia no. <ríe> la iglesia de Filadelfia a la cual Juan hizo referencia. Y bueno, por último, la séptima iglesia. Fíjense cómo vamos revelando cosas, ¿eh?, que en ningún lado están. Que muchos les provocará un montón de sacudones y un montón de cosas fuertes, pero aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar entenderán que lo que Juan hizo referencia era el revelar, el despertar, el descubrir, el correr, el velo de aquello que nosotros somos. Porque si nos quitamos la mugre de encima, si nos quitamos lo contaminado, si nos quitamos los egos, sale a relucir lo divino que existe. Y ese ser divino es sin límite. Y esa última iglesia, Juan le llamó, la Odisea, ¿sí? la Odisea, la Iglesia que representa al Sahasrara, así le llaman los hindúes, el chakra y el centro de la coronilla. Y ese centro, eh, para poder limpiar, para poder sanar, debemos de hacer a un lado la gula. Sí, sí, sí claro, pero la gula no solo a la comida, la gula a querer siempre poseer también y tener y llenarnos de cosas O satisfacernos con los bienes materiales y quedarnos quietos y quedarnos fijos Ya estamos bien aquí ¿sí? Te llenas de placer por las posesiones y no necesitas de nada más Recupera el fervor de Dios Ese más o menos es el mensaje a la iglesia que le escribió eh, Juan a la odisea y que representa el séptimo chakra nada de satisfacernos y sentir placer únicamente con las cosas tangibles no para nada, el placer real y verdadero se debe de sentir cuando tenemos experiencias místicas experiencias que nos conectan a lo divino así es como despierta y se activa ese centro por eso nosotros es lo que buscamos de forma permanente manifestar lo místico, manifestar lo que está encerrado, lo que está vedado Descubrirlo, despertarlo Porque estos son los tiempos Hoy en día la información si se busca, se encuentra Hoy en día, si se anhela y se aspira, se llega ¿Sí? Ah, no, <ríe> no me levanten la mano porque creo que, va, que quieren hacer alguna pregunta Están en la libertad de hacerla, ¿eh? Yo hablo, hablo, ahí hablo, pero... <ríe> Eh, y entonces fíjense que increíble cuando hablamos de, los, de las siete iglesias y luego están también como dijimos las siete, los siete sellos, las siete copas, las siete trompetas las cuales hace el Apocalipsis referencia y, y son los diferentes estados los diferentes momentos a los cuales a medida que se van despertando esos chakras y esos centros la persona va viviendo claro de forma literal es muy difícil poder comprender y entender Pero si hemos avanzado un poco eh, en ese crecimiento y en ese desarrollo espiritual Se puede captar el mensaje, la revelación se hace muy clara Y entonces dijimos que estos siete centros Si vamos liberándonos de esas cosas negativas Esos centros se van activando Y esas cosas negativas son también los siete pecados capitales yo los nombré recién. Cada uno de ellos, de alguna manera, reflejan uno de los pecados capitales. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, otras de las cosas, de, de, de, de, de las menciones famosas, y todos ustedes lo han escuchado seguro, menciones que se hacen en el Apocalipsis que hace Juan son los cuatro jinetes, ¿no? ...esos cuatro jinetes que vienen trayendo todo lo negativo, lo perverso... ...que ya los estamos viviendo aquí en el mundo, ¿eh? La mayoría de nosotros, afortunadamente, y si estamos pudiendo ver esto por Internet... ...digamos que tenemos más o menos las cosas resueltas. Pero en mayor o en menor medida estamos siendo afectados por todas estas cosas negativas. Y de seguro se van a, a poner cada vez con mayor fuerza a nuestro alrededor... ¿Sí? Pero la manera en que podemos zafar de todo esto es comprendiendo y entendiendo que estos cuatro guerreros del apocalipsis se hace referencia también de nuevo a los primeros cuatro centros, porque son los cuatro famosos elementos, ¿Sí? los cuatro elementos. Y claro, esos cuatro elementos que nos, como están en desequilibrio, como están en desorden, nos mantiene a nosotros atrapados en el mundo de la materia como los cuatro elementos están separados y no están juntos no están cooperando, sino que están batallando uno con otros entonces estamos aquí, atrapados pero aquel alquimista, aquel sabio, aquel alma evolucionada que es capaz de purgar esos cuatro elementos y empezar a trabajar con ellos para unificarlos para amigarlos, para unirlos entonces, ya deja de ser algo perverso, algo dañino, algo terrible estos cuatro jinetes. sino todo lo contrario, pasan a ser cuatro fuerzas maravillosas que nos impulsan a ese despertar espiritual. Y cuando hablamos del caballo rojo, que es la primera, perdón, el caballo blanco es el primero de los caballos que según Juan aparece en el Apocalipsis, estamos hablando del elemento aire. ¿Sí? Comienza desde arriba, Juan. El caballo blanco, el elemento aire. Y fácilmente nos damos cuenta porque es el que poseía un arco. ¿Sí? Un arco y una flecha. Y el arco y la flecha siempre se ha hecho simbolismo al el elemento aire. Y recuerden ustedes que hemos dicho que el elemento aire es la mente inferior. Por eso se dice también que ese es el anticristo, el primero de los caballos. Y sí, es real, es verdadero. El anticristo es la mente inferior, cuando el Cristo es la mente superior. Sí, eso lo hablamos en la charla anterior de los siete cuerpos. ¿Mm? Muy bien. Ahí tenemos entonces el caballito blanco, ¿no? Ese caballito que tiene que ser completamente eh, domesticado. Ya no tiene que andar loco ahí soplando y soplando sin control. <risa> Luego hace referencia a Juan al segundo de los caballos ese segundo caballo es uno rojito ¿sí? ¿cómo le dicen a los caballos rojos aquí? bueno, tiene un nombre no me acuerdo alazano, no, bueno, no me acuerdo sangrita, ¿Eh? sangrita no, no creo que le llamen así pero bueno, ese era un caballo que tú tenías Ricky pero bueno, ese caballo rojo traía la espada y ese caballo rojo hace referencia al tercer centro al elemento fuego ¿Sí? y claro, se mataban unos a otros ¿no? el elemento fuego, el de la espada, el de la muerte, el de la guerra ¿eh? a ese se hace referencia a ese también tenemos que contra controlar, tenemos que domesticar porque cuánto nos dañamos cuando sentimos ira cuando nos dejamos llevar por esa víscera, por ese impulso no es principalmente el primero de los factores y el primero de los elementos que detonan asesinatos, que detonan muerte. ¿eh? La muerte eh, pasional, ¿no? que le llaman los asesinatos pasionales. Yo creo que son de los primeros que eh, asolan a la humanidad. Y luego tenemos el tercero de los caballos, un caballo negro. Y es el del elemento agua, es el segundo de los centros. ¿sí? Y el elemento agua eh, aquí está simbolizado con una balanza. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la balanza con el elemento agua? Si ¿Sí vieron que siempre busca el punto medio, ¿han visto como esa regla? ¿Cómo se llama la regla que usan los albañiles? El nivel. El nivel, bueno ahí está, sí, el nivel que usan los albañiles, tiene una burbujita de agua. Y es, es así que entonces alcanzan el equilibrio perfecto. Yo me lo imaginé como Anubis, Como tiene el corazón y la pluma. Bueno, ahí está la también, la claro sí tiene que ver por supuesto porque si tenemos ese equilibrio entonces esa agua que va corriendo por un surco bien dirigido da vida pero si esa agua invade y esa agua empieza a inundar y a generar olas y, y bueno por supuesto viene la más grande de las destrucciones y eso es porque hay un jinete del agua un jinete del apocalipsis un jinete con una balanza totalmente desequilibrada. ¿Sí? Y el último caballito, ¿sí? Es el amarillo o el vallo, así le llama Juan. No sé si amarillo o vallo. Y, y ese hace referencia al elemento tierra. ¿Mm? Y claro, dicen que cuando ese caballo viene, todo es la combinación de todos los otros, de todos los anteriores. Porque claro, ya sí. Si en el plano de la materia estamos viviendo el caos mental, el caos emocional, el caos de, de un desequilibrio a nivel energético y de salud y de enfermedad, entonces claro, es el caos combinado, ya se materializó completamente. ¿Sí? Es ese cuerpo físico que entonces vive las más grandes penurias, atormentado por los tres otros caballos o por las tres otras fuerzas. Tres caballos que si están domesticados sirven, no sirven y no funcionan para avanzar. Avanzar como lo haría en la cábala. ¿sí? No es casualidad que cábala viene también de la palabra caballo. No me refiero tanto a la cábala judía y otra cábala. ¿sí? Pero bueno, más o menos es lo mismo porque con un caballo se avanza, se progresa, se llega a destino. Pero con un caballo loco, un caballo bravío, ¿A dónde vamos a parar? ¿Al suelo? ¿No es así? Bueno, qué cositas hemos revelado, ¿eh? Sí. Así es. ¿Qué otra pregunta tenemos, Sonia? Um, quiero saber quiénes son los que rigen el, apocal... el Apocalipsis. Perdón? ¿Quiénes son los que rigen? Bueno, los que rigen el Apocalipsis eh, son, sin ningún lugar a dudas, cada uno de nosotros. ¿Sí? <risa> En términos místicos, en términos espirituales, en términos alquímicos Nosotros podemos revelar lo que somos O nosotros podemos permanecer y seguir viviendo una vida de tormento y de terror Porque realmente el sufrimiento y el dolor Ha estado de forma permanente en la humanidad Ahora se empieza a intensificar ¿Sí? ¿Levantaste la mano? Sí, Dani? A ver Dani, ¿qué quieres preguntar? El apocalipsis es interno Total y absolutamente La revelación es interna, siempre es interna Allá afuera podemos mostrar las más grandes verdades. Aquí en este video podemos revelar las cosas más maravillosas. El mismo Jesús se puede sentar y hablarnos a todos nosotros. Y nadie va a comprender y nadie va a entender. Por eso Jesús y los grandes maestros siempre han dicho, el que tenga ojos para ver que vea, el que tenga oídos para escuchar que oiga. ¿Sí? Pero bueno, ahora, sí hay fuerzas externas también que están de alguna manera... ...intentando evitar que aquellos que tienen posibilidades de despertar, lo hagan. Y esas fuerzas, por supuesto demoníacas, rigen, gobiernan... ...y son los titiriteros de esa élite gobernante que tenemos. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más, Sonia? ¿Ya para ir terminando? Sí. ¿Cuántos minutos tenemos? 35. 35, un poquito más. Uh -huh. ¿Qué más? Bueno, dada toda la situación que nos acabas de explicar... Sí. Quiero saber cómo podemos hacer para mantener nuestra luz y nuestra vibración. Porque, bueno, si el apocalipsis está adentro, es difícil a veces mantenerse en el centro. Claro, claro. Y más en estos tiempos, entonces, para no entrar en ese desequilibrio. Muy bien. ¿Han oído hablar de la frecuencia Schumann? Sí. En la charla de eh, Apocalipsis, el velo se cae, yo hago referencia. La frecuencia Schumann son las vibraciones, los latidos el ritmo que la naturaleza y el planeta tienen. Esas frecuencias Schumann eh, siempre han tenido eh, un, un nivel de 7.8 Hz por minuto. Hoy en día estamos viviendo alrededor de 14, 15 y 16 Hz. Hemos duplicado la velocidad del latido del planeta. Y esa velocidad del latido del planeta por supuesto es como si estuviera gestando ¿no? es como si estuviera dando vida esta madre tierra está impulsando algo nuevo está queriendo manifestar algo nuevo y entonces claro todos nosotros estamos como perturbados estamos como afectados porque eso tiene una enorme influencia e injerencia sobre nosotros siempre hemos tenido 7.8 el ritmo cardíaco, el ritmo cerebral el ritmo, nosotros hemos vibrado como lo hace la naturaleza pero ahora, si no alcanzamos esa vibración, esa aceleración, ese elevar nuestras energías, entonces realmente nos va a afectar mucho. Y vamos a enloquecer, y nos vamos a estresar, y nos vamos a, a dañar. Por eso, hoy en día es realmente un lujo tener paz y tener tiempo para las cosas. ¿Sí vieron eso? Cuando antes era de las cosas más naturales, siempre había tiempo para todo y la paz siempre se estaba prácticamente respirando Momentos que nos sacaban de esa paz, era algo que sucedía y acontecía, no sé, una vez al mes era un hecho inaudito Hoy en día no, vivimos a ese ritmo de, de caos, de locura Ya no hay tiempo para nada, todo es de forma acelerada y claro, nos enfermamos porque todo eso nos avasalla todo eso nos enferma nos daña muy bien, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? elevar la vibración de nuestra energía alcanzar el ritmo que el planeta tiene y entonces eso que va a dar a luz va a ser sin ningún lugar a dudas una nueva vida a la cual nosotros hemos sido dignos de vivirla sea en esta vida, o sea, en las próximas vidas, porque el ritmo vibracional se queda en el alma. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Ya para ir terminando? Nada más. Ya terminé con mis preguntas. Muy bien. Un último matecito entonces, porque te tomaste uno solo. Y quiero recordar a todos ustedes que hoy aquí en México, año 2018, es primero de mayo. Es el Día del Trabajador. Ese Día del Trabajador tiene raíces muy oscuras. Todos nosotros festejamos algo que no debiera de ser festejado. ¿Sí? Eh, todo esto comenzó este primer de mayo por el asesinato de muchos trabajadores. Creo que fue en Chicago, ¿no es así? Entonces, claro, conmemorando el trabajo o conmemorando el sacrificio y la muerte de muchos trabajadores, hoy nosotros no trabajamos. Muy raro, ¿no? muy raro este tema de reconocer la muerte y el asesinato y, y nosotros festejar este día como si se, se hubieran merecido esa muerte como si se hubieran merecido ese sacrificio y las cosas siguen cayendo hoy también es la fecha de Wal, Wal, Walpurgis ¿Sí? se le ha llamado también la noche de las brujas y, y en la religión pagana en, la religión, en las creencias paganas más oscuras, se si hacían sacrificios. No crean ustedes que siempre lo pagano es, eh, es malo, eh, para nada. Lo pagano es aquello que no tiene que ver con la religión cristiana. Y hay muchas cosas muy elevadas y positivas, pero también hay muchas cosas muy oscuras, muy del bajo astral. Y hoy, la noche del 30 de abril y primero de mayo, es la noche de Walpurgis, y es la noche también se dice en la cual Satanás cumple años. <risa> sí, así es fíjense ustedes y entonces nosotros hoy no trabajamos como conmemorando ¿sí? que cumpleaños nos hemos sacrificado hemos sido esclavos durante el resto del año todo para trabajar al servicio de la materia y hoy entonces celebramos el cumpleaños de la materia celebramos el cumpleaños de aquellos que nos esclavizan qué visión esta, ¿eh? del primero de mayo no quiero amargarle esta fecha de descanso simplemente seamos conscientes de que se nos instalan muchas cosas el sistema que no son para nada positivas y que nos hacen de alguna manera progresar, cambiar, transformar y mejorar nuestra vida no, no, no, se nos acostumbra a hábitos, se nos acostumbra a, a celebra, eh, celebraciones y acontecimientos que entorpecen nuestro avance y nuestro crecimiento pero bueno, hasta aquí llegamos entonces hemos hablado de muchos temas muy profundos Sonia, gracias por acompañarme me despido aquí y me despido de todos ustedes y gracias por acompañarnos hasta este último minuto del programa y hasta la nueva edición de Tomando Mati, Retomando Vida Gracias y chau, chau, chau. chau.